Todo en orden, vea hermano, hay instituciones que enseñan el área de locución, dicción, oratoria y cosas por el estilo, ellos han determinado que normalmente por un minuto una persona dice 120 palabras, lo cual equivale a. Dos palabras por segundo, por allí existen otras personas, que dicen 300 palabras por minuto, pero son una excepción, ellas hablan realmente rápido, pero, si puedes decir 120 palabras por minuto, o dos palabras por segundo, pero bien vocalizadas y entonadas, está bien. Habla con calma, como que, si después, de la palabra... Siempre hay una coma, usar solo palabras positivas, elogiar y halagar al interlocutor, luego agradecer por la conversación, así cerrar la interacción, porque viene lo de peo con caldo, nunca está de más alargar un poco las palabras o darles un efecto de profundidad, esas son cosas opcionales, pero lo que siempre es obligatorio, es utilizar una expresión clara, comprensible y sencilla, esas palabras rebuscadas, en lugar de aclarar, solo oscurecen, es conveniente preparar fórmulas conversacionales, conversaciones prediseñadas, tipo tabla general de salvación para conversar inicialmente, cosas como... Hola, ¿cómo estás? ¿La familia está bien? ¿Cómo puedo ayudarte? Luego hablamos, es todo, comunicarse es un placer, si tu última opción es hablar, disfrútalo y ponle su estilo único, tipo Claudio Fermín, pero recuerda, uno no es psicólogo, existen dos caminos, hablar o quedarse callado, la segunda opción es la mejor, pero debes hablar cuando no queda más remedio que hablar, pero antes de hablar sonríe, y esa verga, no vamos a hablar mucho, agarra aquí y dame pepa.